¿Tú eres... Iyo Asakura? Así es, señor. Yo soy... Hola, gusto en conocerte. Seré tu oponente de combate. Me llamo Fausto Octavo y espero que... ...seas amable conmigo. Ah... No, al contrario, es un placer combatir con usted. El sol se cae, la luna se eleva, nunca se olvida, se quema la pena, dame papel que poco me queda, solo otras marca en esta carretera, giro mi vida pero nunca cambia, desde los 12 cansados de España, siendo un poeta desde que levanta, pero para hacerlo me falta la gana, ahora to' canta así. En la rama, solo otro junkie pensaba tu papá. No vio mi piel cuando cantaba, no vio mis ojos cuando lloraba. Dime dos palabras que no valen para nada, dame dos minutos que le cambiaré la cara. Vivo con rencor pero ya nadie lo para. Ella lo intentó, pero nunca fue una santa. Ey, primo, estás que calia, estamos crying in the party. Ey, primo, estás que calia, estamos cry in the party. Tus cuentos volaron, nunca volvieron. Muchos soñaron, poco cumplieron. Muchos buscamos, poco tenemos. Tú eres mi diosa, que tu templo. Me drogo para olvidarte pero sales en el humo. Le pescando a feo si no refleja tu culo. Tengo el pecho tan vacío que te parece un zulo. Pero vas a conocer, penita en estado puro. Déjalo en paz. o no tienen nada que ver en esto. No te preocupes. Se me pasó la mano